Habiendo obtenido el gráfico eh, que hemos este, generado a partir de los datos de nuestro plan de trabajo, eh, podemos ya editarlo teniendo presente siempre que eh, la función de los gráficos es comunicar los datos. Entonces, eh, todo lo que sume a la comunicación siempre este, es favorable. En el caso de los gestores de planillas de cálculo como Excel, Siempre permiten eh, editar eh, para darles diferentes este, hilos visuales. Eh, podemos este, hacer intervención sobre eh, los títulos, el área en sí de los gráficos, eh, las divisiones que tienen. En este caso hemos optado por una eh, línea, un tipo de línea para la curva de inversión que nos permite eh, visualizar los, los puntos, los marcadores de los momentos de, de, en los que el, el flujo de fondos alcanza los diferentes porcentajes en relación con, con los meses eh, y de esta forma tenemos la posibilidad de trabajar con un gráfico que nos permite evaluar eh, no solamente comunicar información sino tomar decisiones en relación con el control eh, en el momento de la ejecución real de la obra, para saber si se fue demasiado en el tiempo o, o en los costos a partir de haber hecho esta, este estudio inicial que permite eh, esta visualización con las curvas de inversión.